Hola chicos y chicas de YouTube, aquí de nuevo Ryan En esta ocasión con un tutorial de cómo instalar Forge en la versión del Minecraft 1.7.2 Y bien, es muy sencillo, como ven el tutorial no pasa ni siquiera de un minuto Simplemente deben ir a la página minecrafteo.com Y allí descargar el link que está en la parte de abajo O solamente deben ir aquí en la descripción Y aquí debajito, debajito, aquí debajo Aquí les dejaré el link del Microforce para la versión 1.7.2 Y bien, para la instalación es muy sencillo, simplemente deben hacer esto que estoy haciendo ahora mismo en la pantalla darle clic a instalar como usuario o algo así y simplemente ya tienen todo instalado Hasta el momento no existe una gran cantidad de mods disponibles para la versión 1.7.2 Pero sí, en un futuro, como siempre, llegarán a aparecer y bien, eso fue todo, como ven, es tutorial muy sencillo, es muy corto, simplemente era para decirles que ya el Forge para la versión 1.7.2 está disponible. Así que sin nada más que decir, aquí me despido, soy Ibai, suscríbete, like y si quieres favoritos, y nos vemos en la próxima. Chao.